Hola, buenos días de nuevo mis Curlys. Hoy vengo a hacer un review de esto Esto se llama piedra de alumbre vale. Este es un desodorante hecho de piedra de alumbre Ahora os explicaré por qué tengo esto Primero decirlo es que estoy encantada de volver a veros de nuevo Mi nombre es Carmen Mange y soy la creadora de Curly Mange ¡Woo! Madre mía, oh, oh. bueno, no sé si os dije en otros vídeos que cuando me hicieron el pelo me dolió un poquito, la verdad es que me me dolió, me dolió un poquito porque estaba como muy apretado y hacía mucho que no me hacía de este tipo de peinados, me lo he hecho cuatro veces en mi vida y la verdad es que lo pasé un poco mal, en la primera noche fue horrible, no podía ni dormir porque me dolía un montón pero bueno, ya va yendo mejor, ¿vale? Ya mejor y aparte ya os expliqué que me echaba lo que es el caso la manteca de, de ricino, ¿sabes? Que hacía que me, no me doliera y aparte me mantenía el pelo hidratado. También os conté que me suelo echar un poco de agua en las trenzas para que esté hidratando y, y no se seque tanto el cabello, ¿vale? Y no se me falta cuando me lo quite. Ya sabes que el pelo afro, aunque lleve ese estilo protector, hay que estar cuidándolo, ¿vale? Y si puedes estar dándole lo que es manteca de carité, o manteca de aceite de ricino en el pelo, en las trenzas, de vez en cuando coges un poquito la mano y le echas para que esté suave y para que no esté seco ¿vale? fenomenal así que hay que estar siempre, aunque tú te pongas estilo protector, hay que cuidar tu cabello porque realmente es el que queda no importa que te gastes 200.000 en extensiones si luego tu pelo de verdad que se va a estar contigo hasta la muerte <risa> no lo cuidas ¿vale? entonces ya dicho esto, volvemos a la piedra de alumbre ¿la piedra de alumbre qué es? es una piedra ¿Eh? Que te sirve, absorbe el sudor y que sirve como desolorante. ¿Por qué me compré esto? ¿Vale? Hace, unos, hace como unos... No sé si, desde 2013-2014 que lo descubrí. Un amigo que se llama Jaime, que es profesor de Tao Jin, me habló de cosas naturales, ¿no? Y descubrí la piedra alumbre, pero hasta, tanto, hasta ahora no me, lo, no me había atrevido a comprarla porque no me fiaba mucho. Mi pregunta era, ¿cómo una piedra va a absorber el sudor? ¿Cómo? ¿Qué, qué, qué, qué es esto de la piedra alumbre? ¿Vale? Entonces... Eh, finalmente conocí a una amiga mía, Cristina, que sí que la tenía y la utilizaba, ¿vale? Pero en ese momento no lo pensé, en el 2014, 2000, 2000, 2000, 2013, 2012, como estaba yo en mi periodo ese tan malo que tuve Pues no pensé, dije, bueno, no he no pensado en esas cosas, no, ¿sabes? Pero el otro día antes de venir, bueno, otro día, hace como tres semanas o cuatro semanas antes de venir a Malabo Me pasé por una tienda... Eh, una tienda de estas vegetarianas, para comprarme unos hamburguesas vegetales, soja, ajena En el vídeo que he visto de la ajena cuando me fui a comprar vi esto. Y dije, vale, tengo un problema con el restaurante porque al hacer tanto calor continuamente, donde yo estoy ahora, en la isla que estoy estoy, Malabo, pues aunque me ponga el luego noto el, el, las, lo, las axilas como monjadas y me molesta, no me gusta, ¿vale? Entonces dije, vale, voy a comprarme la piedra alumbre y la pruebo estando en la isla de Malabo, ¿vale? Y me la he comprado. ¿Y qué tengo que decir de esta piedrecita? Estoy súper feliz. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que absorbe el sudor, ¿vale? La verdad, no, no puedo explicaros cómo lo hace. Pero la verdad es que cuando te la pones, notas que tu axila está más seca. Y aparte dura bastante. Y lo mejor de todo, a no tener un olor, eh, no se confunde con, con el olor corporal, con lo que es el olor de, de, de, lo, que es una, de lo que es un... Un desodorante normal, ¿no? A mí lo que me pasa normalmente es eso, que yo he hecho, uno, imagínate, ¿no? Un día que hace tanto calor como los días que hace en la isla. Muchísimo calor en África, muchísimo. Te pones un desodorante, pero a medida que vas sudando, el olor de sudor se mezcla con tu desodorante y al final es un olor desagradable en la ropa. Entonces, con esto no me pasa. Es cierto que tienes la opción de cogerte un desodorante sin olor, ¿vale? Pero no deja de ser líquido también. Sin embargo, con ese hace lo que hace es absorber. Absorbe lo que es el sudor. Vale, entonces, ¿cómo lo hago? Pues, lo que hago es si yo lo quito, no sé si se puede hacer? hacer, y lo que hago es aplicar así. Yo lo, lo voy aplicando así, ¿vale? Y, y vas notando cómo va quedando seco. Es que es, es como lo absorbe, ¿vale? <risa> Queda un poco así, pero tengo que mostrar, ¿veis? Entonces, es, ahora mismo mis, mis, mis axilas están súper secas y cojo y me aplico el otro lado se va gastando lo que sí que nota yo pasa que no se gastaba pero sí se va gastando entonces yo hago así normalmente lo hago después de ducharme me lo aplico después de ducharme ¿Sí? <risa> es súper suave y nada funciona muy bien te deja el, la, es que te deja la axila súper seca súper seca súper seca, super seca. Y, y como no tiene olor, ni es crema, ni nada, no tienes esa sensación de sucia que, que te suele, que suele dar cuando te has puesto el hidratante, eh, te has puesto pero lo que es el, el desolorante en crema o, o, y notas ahí como madre mía es que está mojado, no me gusta, ¿sabes? O aunque te, aunque sea un desodorante el mejor hombre que te guste, pero ya cuando lo pasando el día se ha mezclado el olor en la ropa, con este no te pasa. A mí, yo tengo que decir que la piedra del hombre, a mí esa me me, me, ha, me ha ayudado el estar aquí con el calor y la verdad que me gusta, me gusta, o sea que me ha funcionado bien y tengo que decir la cheque, me lo aconsejó de la tienda de Zaragoza, que gracias, de verdad, porque no, no sé, estoy contenta con ella. Pues eso es mi a re review de Alumbre, no es muy caro, me costó 5,90 en una tienda ecológica, una tienda donde se venden todos los productos vegetarianos, se venden también jenas, se vende toda una, una tienda natural, estas, ¿vale? Y me costó eso, 5 euros con 90 Y la verdad que estoy bastante contenta Hay otras marcas Y hay precios más elevados Pero yo me cogí esta donde ponen piedra de alumbre, ¿vale? Y a mí me funciona muy bien Como veis estoy sudando porque hace muchísimo calor aquí Y nada, y eso es todo ¿Qué más? Ah, bueno, antes de irme Deciros eso, que Muchas gracias por de verdad que estar siguiéndome Muchas gracias por visionarme Muchas gracias por todo, ¿vale? Eh, ya, en todos los videos veréis, de momento que aparece esto de aquí al lado, ¿lo veis? Esto, esto, <ríe> esto de aquí. Esta es la, la, la mosquitera que yo os he hecho que en Malabo casi todo el mundo, bueno, prácticamente todo el mundo dura bajo una mosquitera, ¿no? Aunque en el caso de mi mamá, por ejemplo, que le, le suele molestar por. Se dice que tiene la sensación que se está como atrapada, no, yo no, yo me meto dentro y digo, bueno, soy como una princesa, estoy ahí en, en mi dosel, esperando al príncipe con el caballo blanco, ya sabes que yo me tomo todo siempre con mucha, no sé, y nada, pues eso, muchas gracias, dejar dedos arriba, dejar mensajes, visitar la tienda de Curly Man y comprar. Descargaros el ebook guía de recetas naturales para el cabello natural, donde yo hablo de cómo preparar recetas caseras, ya sea con aguacate, con aceite de oliva, con huevo, con yogur, eh, todas esas combinaciones que puedes hacer estando en tu casa, ¿vale? Y que no te cuestan un dinero extra porque son productos de la cesta de la compra. Y nada, estoy preparando otro libro, pero todavía no, no lo puedo decir, así que estoy, poquito a poco estoy buscando información y tal. Y eso es todo, podéis ir a Amazon, Google Play para descargaros el libro, ¿vale? Y comprarlo, es muy barato, son dos con algo, no es tanto. En cuanto a mis seguidores que habéis dicho que os hiciera, que ya estoy ya lo he dicho en otros vídeos, que queréis que haga un... que haga un... Give away, give guay. a que haga un regalo, vale, un sorteo, estoy preparando, ya os he comentado que probablemente lo que voy a hacer es sortear uno de mis bolsos, pero de momento esta colección de un gorongoro que va a estar en la tienda solamente ha uh, he hecho cuatro, creo que hay cuatro modelos, ¿vale? Pero voy a hacer más modelos, entonces en cuando los haga haré el sorteo, ¿vale? Eh, no hago el sorteo de la taza, que ya sabéis que la taza ya está, que es la taza que se es está, que es la de té con curly mangue, porque... No sé si llegará entera, si la envío desde Malabo hasta Europa, ¿vale? Pero el bol sí que sí que sé que... porque no se rompe, sí que sé sí que llegará entero Y nada. Y esto es todo. Review de Piedra de Lumbre, que es un desodorante hecho de Piedra de Lumbre, que a mí me ha ido muy bien. Me funciona. Pero como digo yo, cada persona tiene sus experiencias y tú y tus circunstancias. Pero ya me diréis nada. Un besito, suscribiros a httpcurlymange.com, visitar mi página Facebook, visitar mi página Instagram, visitar mi página Twitter, tuitearme, ser como Donald Trump y tuitear todo el rato para que yo responda. Próximamente responderé algunas preguntas que la gente me está haciendo. Hasta pero hoy ya os digo adiós y muchas gracias por vuestra paciencia. No sé cómo agradecerlo porque han sido estas semanas de locura total que yo decía, madre mía, otra vez aquí con el calor, pero bueno, lo estoy superando. Mis compis, mi reina, sonrisa, piedad. Estoy pensando en vosotras, aún no he tenido tiempo de hacer cosas, ¿vale? Pero... Eh, os voy a ir llamando, ¿vale? Porque tengo que actualizar mi teléfono y todo, ¿vale? Que eso no es excusa, pero estoy en ello. Y a mis seguidoras, saber que este es un canal de cuerpo, corazón y alma y belleza, ¿vale? Porque vosotras lo valéis o vosotros lo valéis. Así que muchas gracias y nos vemos en el próximo programa de reflexión que es Curly Mange, ¿vale? Un besito, chao y un besito. ¡Os quiero!